No, vamos a ver el descargo que hizo Tatauro. No está bueno esto del porcentaje del sueldo que él cobra, que solo como futbolista, dejando de lado todas las publicidades y demás. ¿Por qué? Porque la carrera del jugador de fútbol es corta y no hay manera de garantizar después cómo va a continuar ese pago si vos estipulas y no es un, un porcentaje. Me dicen, que, me dicen que lo, lo que tendrían que haber hecho es poner un monto que se va actualizando, porque en ese caso, si él deja de jugar, después responde con su propio patrimonio. Hago una pregunta. ¿No es violencia directa? difundir eh, el, el arreglo económico que yo hago con mi con, con tu ex marido porque yo lo tomo como violencia o sea que la ella difu difundió no estoy difu no no estoy hablando de los periodistas estoy hablando no, no, de las los abogados qué sí. quieren cómo la dejan a ella Mira, mira todo lo que lo le damos, que le damos sí. y queda y mira qué pesada que hay como es. una campañeta Pero, que, contra claro. la chica, ¿no? A mí, a mí en un momento. Andar. Además, que, ¿eh? ¿por qué? O sea, la gente no tiene por qué saber no. lo que ella gana, no. lo que Y, y además había lo... sido el mismo de Paul si no me equivoco, el que había puesto la cautelar para que sí. no se abre de valores justamente para proteger a sus hijos a sobre su hijo. todo. No, porque estamos es en que un país medio complicado mí, también. Los dos terminaron ¿Sí te en algún momento como utilizando la extorsión por parte de los abogados. No les gustó nada como una campaña debatiendo dice? ese tema? Sí. No, sí. A mí no, no sé si, me, si es violenta la, la palabra que utilizaría. Eh, obviamente las filtraciones en esos casos, cuando hay un escándalo, son permanentes de los dos lados, ¿no? O de los tres o de los que participen. Sí. Eh, si son cinco, hay cinco filtrando. Cuando fue el, el Wanda, China, Gate sí. eh, que había varias aristas, que se llamaba Vicuña, Wanda, La China, Icardi, todos no filtraban. Sí, claro. Ángel, eh, yo creo Las que. La pareja, la familia, todos terminan hablando cuando hay escándalo. Sí, Ángel, yo creo que eh, sí estaría mal si los abogados mintieran en este acuerdo. ¿Te acordás cuando la querían hacer quedar mal a Julieta Cardinali, y que decían que pedía, había pedido un montón de sí. plata, como que querían desgastar su imagen en ese sentido, como haciéndola quedar como una ventajera, sí. que pedió demasiado... Eso sí, me parece que estaría mal. Si el acuerdo, dentro de todo... No, yo creo per, que son, de, son debates distintos, ¿no? Una sí. cosa es que se filtre, otra cosa que es que sea cierto o no cierto, otra cosa son las intenciones. Cuando los periodistas contamos, no somos parte claro, eh, no. del conflicto, el pero un abogado. un abogado te cuenta la información recortada, como pasó con los chats en este caso, que sí. decían, no, mostraron algunos chats para hacer, para favorecer a una de las dos partes. Bueno, los periodistas mostramos lo que nos llega, claro. a veces no tenemos todo el expediente claro. todos los chats y usamos lo que nos va llegando, aparece un audio y hay 10, bueno, no es culpa nuestra, no. es lo que filtran eh, los protagonistas, porque esto ya lo, estoy cansado de decirlo, No, en todos los temas... Filtran los protagonistas. Es sí. obvio que los o abogados... Lo que están alrededor. Sí, los abogados. Veces son gente alejada. Lo, ¿No? Es verdad. Los abogados quieren no. hacerla quedar mal o algo así, porque si no, no filtran la información. Por algo lo hacen. No, A nosotros nos sirve, obviamente, pero no es nuestra responsabilidad. Es la de los abogados que quieren... No, los abogados en, en todos los casos tienen su imagen. Sí, por eso. Me sí, llama sí. mucho la atención cómo todo el mundo piensa que hay una campaña para cuidar la Tini. A mí me llama poderoso, A mí lo que me putean en redes cada vez que digo lo que ¿Eso? pienso sí. es una cosa. Bueno, a mí. Pero... no te pagan también, tranquilo. Bueno, ni tini. la conozco. Claro. <risa> una locura eso. Tini no tiene nada que ver en esto, no hay que cuidarla no, de nada. Pero el padre, pero el padre productor. No, pero viste que Marcelo recién deslizó. Siento como que hay una campañeta, dijo Polino. Pero Tini, ¿qué tiene todo... que ver en todo esto? Si ella no bueno, nada. Porque, porque dicen que se cuentan las cosas de Camila como para perjudicar. ...para hacerla sí. quedar, que queda con mucha guita... ...y que todo tiene que, que, que, que ver Tini atrás, atrás... ...como si fuera Santini, no sí, sé qué... no tiene nada que bueno, ver... Bueno, tiene... pero Paulino, a ver... ...cuando Marcelo habla de, de su familia... ...o de gente que él quiere... ...también cuya detalles, si y lo ha contado infinidad de veces... ...él habla de Salazar... ...y parece a Luisa María... Eh, ...y es el cariño que él le tiene en este caso... ...a eso como todos le tenemos cariño a alguien... ...en medio sobre todo si trabajamos, si tenemos relación... Pero okay. el problema es, como decías hablando, cuando el periodista miente, claro, cambia claro. la verdad. Claro. La información es fin. claro, claro cuando... No hay mucha diferencia. A ver, el acuerdo en este caso, que es de lo que hablamos acá, es uno, está firmado y ya está siendo efectivo, está ocurriendo eso. No es que están negociando y contamos parte de la negociación. Sí, claro Y violenta no es la palabra. Es porque... como cuando hay una condena en otro caso contar la mm -hmm. condena, claro no sí, sí. es información sí es información para mí no tiene nada de violento contar cómo es el arreglo para no es no es la palabra me parece que se equivocó Tauro quiso decir algo malo pero la palabra no es esa creo yo sí me parece que Marcela lo que quería decir es esto no que había una campaña de algunos medios en contra de, de, de Camila eh, y queriendo favorecer a Tini pero mm. violento Eso nunca oh. fue que yo sepa a mí me dicen si Camila me paga por defender. <risa> la de verdad. Paga. Es verdad, ah, A vos pero te parece... paga. <risa> o, ojalá, ojalá me, paga. me encantaría que me pase, pero la verdad que no. Estefi lo agarra enseguida. Y aparte hay muchos periodistas <risa> sí. que hablan de campaña, han hecho campaña por todo el mundo, así que no sé de quiénes son. Es verdad, es verdad. Sí, sí. sí. Sobre bola, y han defendido bien. cosas de indefendibles. Es verdad. Sí, no, pero en verse que igual no, no tenía que ver con una crítica hacia el periodismo, sino hacia... Yo siento que sí, que, que quieren eh, instalar... No, no no, no, no, no, no digo ni de, ni de Marcelo ni de, eh, ni de Tauro, pero sí quiero que quieren instalar esa cosa de cómo la cuidan, cómo la cuidan. Y bueno, pero ellos porque no tienen la información, obviamente, siempre el que no tiene la información dice que el otro la consiguió porque, no sé, le hizo sexo oral, qué sé yo, cualquier cosa, <risa> lo tratan de desprestigiar mira. porque ellos no la consiguieron, es así. Sí, <risa> sexo oral. Me gusta mira, el ejemplo. Me gusta. <risa> para meterle un poquito de pimienta. No, pero igualmente hay, un a ti hay que, también... que cuidarla, hay que cuidarla. Sí. Es un producto ¿Sí importante, qué? hay que cuidarla. Tiene una linda bueno, clase, la que... cuida el padre, la cuida Claro, <risas> Me La la Claro, cuiden eso. Los periodistas no, los periodistas queremos entrevistarla. Un, no pero... Sí, pero es, da como una ternura, da como una ternura. Es como a, mí te no da, ni, a mí te juro que no me da ninguna ternura, a ti. ¿Sí? me parece muy no? talentosa, no me genera ternura, perdón, no me genera ternura. A mí lo que me pasa es que siento que la quieren poner en un lugar que ella nunca estuvo. O me parece injusto como mujer. Me parece injusto. Mm. ¿Por qué le vas a poner un San Benito a una persona que no hizo nada? Eso es lo que yo siento. Pero por cuidar. Pero esto es lo que debatimos mil veces, ¿no? Y todos dicen, ¿por qué no la matan a Tini como la mataron a la Suárez? Mm. Porque no, no es, es el mismo caso. Inglés, claro. Suárez la mataron Pampita, Peña Tobal, Wanda en su momento. Cada una eh, en su gestión, eh, digamos. Y siempre se fue injusto también con los varones de esos tres escándalos. En ¿no? Vicuña uh -huh. recibió más palos, pero sí. por ahí cabremos tanto. Eh, fue fue distinto el trato con cada uno de los medios, pero también tiene que ver con la relación que cada periodista o cada programa tiene claro. con, con los protagonistas del escándalo de momento.